En el día de hoy culminó el proceso, el juicio que se le seguía a Manuel Miguel Hidalgo y Edison Rosario, eh, donde la fiscalía no acusaba de haber ocasionado la muerte de Cristian González, esto ocurrido hace ya dos años en Los Rieles. El tribunal entendió que estos ciudadanos no tuvieron nada que ver con esos sexos, las pruebas que presentaron en su contra fueron muy débiles y lo descargó. Eh, como se dice en el agua popular, se hizo justicia, porque ya los familiares de Cristian, del colega Cristian, eh, habían visto en reiteradas ocasiones que esos mujeres no sabían de eso. Incluso la esposa, que, que estaba presente en el día de la policía de los hechos, estableció desde el primer momento que a Cristian lo mataron los policías. Y aparentemente fue así porque no hubo forma de probarle esos hechos a estos dos jóvenes. Recordemos que el jurista Cristian González, conocido como el TINAO, Falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud al recibir un impacto de bala en un confuso incidente previo a un llamado a huelga el 12 de agosto del año 2019 en el sector Los Rieles de esta ciudad. NTN, Arismendi la Antigua.